A compitruenos, bienvenidos a un nuevo episodiazo de Pokémon Penumbra Moon. Perfecto. Tetra. <risa> <Lo> que... <risa> ¡Espectacular! Está claro que todo el mundo quiere decir Moon, por lo que mola decir sí. moon, moon, pero al final eh, siempre se lía uno. Bueno, eh, a ver, el último episodio, Pachi. Eh, este lo que vale, Pachi se ah, sí. fue o sea Pachi, sí, Pachi se ya ha ya no tengo opciones Juego sin presión, así que perfecto <ríe> Increíble la de Rims Que hubo en el episodio anterior, si no lo habéis visto Id a verlo, lo tendréis por aquí en una pestañita Y chicos eh, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer hoy? Que yo no me entero de nada A ver, no pero, supuestamente Se vendría el combate contra él, a que nos dijeron Al final de la prueba, en el capítulo anterior Supuestamente, perfecto. pero Acá decimos que pasa una cosa y pasa lo contrario, sí. así que no sabemos. siempre igual, toda la ser igual. Vale, pues yo no estoy donde estáis vosotros, no sé por qué estáis ahí. Baja, así que voy para allá. Vale, que preparar la ruleta, chicos. Me, Preparo me la, la ruleta, la ruleta. La ruleta prepara, prepara. ¿Qué es para Eddy y para mí? ¿Para los dos? ¿Cómo? Sí, sí, sí. sí. Está empate ¿la cosa? Ah, sí. Bastante no me la empatados. ¿Sí? Me sirve. Odi, repite lo de antes porque no voy a hacer un solo corte, así que. perfecto. Tenemos que comentar que tanto Eco, como la Pachineta como la Wedineta, los tres tenemos exactamente el mismo equipo, pero el perro de Jota se niega completamente a perder el loque y se hizo un equipo completamente counter para eh, Es que no da tela. show, le quita la magia no, esto. Jota no la... da show, tío. Claro de lo que verdad. Sí, para que el siguiente triloque. Claro <ríe> Voy que con sí. un electiva y show. Yo iba con un puto Agron, no me toquen los cojones. Agron iba a explotar. Iba de locos Agron. <ríe> Vale, entonces eh, va a tocar contra Ela, ¿no? Hemos dicho eh, o no, o no sabemos. Sí, sí, pero tranqui, bro, que hay que tirar ruleta. Es verdad, ruleta, eso. <risa> Madre mía, ¿cómo hemos tirado las tetas con okay. este juego. Está girando la ruleta para J, y o Edi sin no, objetos, sin objetos. Uh, sin objetos. No, no, no. Sin objetos. J, tu estrategia tryhard a la basura. No, no, okay, no, realmente, no, realmente me la sopla bastante, pero bueno, eh, objetos. A mí me molesta bastante, la verdad. Mm. Ese Me parece que es la que más os va a fastidiar a los dos. Guau, sí, creo que, ¿no? que sí. Ese Darmanitan, sí. perfecto. Eh, me dice que no me caben más Scarf en la bolsa. Perfecto. perfecto. O sea, <risa> <que me> estás <risa> con lo mismo, tío. Sí, Quieren hacer trampas, de verdad. Creo que la de vamos a ripear, pero hay que pasárselo bien, es la energía de toda la serie. Hostia, hostia. La ripe, J, por ir para Para, para, para. Bro, bro, bro. Yo ripeo. Ya está. Ya lo he dicho. Mm. Tenía que decirlo no, una no, vez en la serie. Sí, sí. Verdad. Yo creo que Jota que sí. hasta, hasta miró el equipo de Ela para hacerse el suyo, eh. Sí. Joder, el puto TryHard, tío. <risa> ¿Qué try? yo, yo creo que está. Ah, ¿estáis hablando de mí? ¿Qué hijos de puta? Hombre, no. <risa> <risa> bueno, hablamos con, con Ela. Ela. Yo ya he empezado. Separa, he empezado, separa la vale. música, eh. Separa la música, cuidado. ¡Ay! Oh, ahí viene Ela, chicos. Nos Última Kauna… La a la que tenemos que hacerle frente. A ver, está claro con lo que va a abrir, eh. ¿Lo tenéis claro? No, eso. Y es... pon down, perfecto. Claro. Ah, ah, muy bien para que me ponga las rocas y me rompa las asas. Y tormentitas. Que no tengo. Bueno, la verdad que no sé por qué he abierto con Galvántula, que soy retrasado. Bastante. Y la verdad que, perfecto. O sea... Eh, Hay algún legendario fuerte de tipo tierra, además de la eh, Va a tener a Terracium, eh. Oh, terráqueo, Pero loco. O sea, tener... No, no, Da igual. Está ah, bueno. Sí, es que este loco. juego es bastante ilegal. Está <risa> Oye, están bien de nivel, lo cual me agradezco, lo agradezco. Oh, rugido. ¡No! ¡Trampa roca rugido! Oh, ¡Qué tío, qué, rugido cabrón, ¡Qué cabrón! Eso es muy guarro, Hippodon. Te lo tengo que decir, eh. Pero bueno, se si ha sacado un tipo de agua, me sirve. Terremoto, me tira de primeras. Vale, tiene roca suave, para que lo sepáis. Ah, para sí. que dure más. Ah, Para, para que, que duréis dure 8 más de... turnos. O va a ir volando con Virizion y con <risa> <risa> y Cartana. <y> <risa> ya te digo, tío. Bueno, no me hay aguando. que ser cerdo, tío. No, bueno, <risa> Escadril. Ah, no, con la, con la tormenta escabri Está loco ese Pokémon ¿eh? A ver, yo puedo poner la lluvia, pero... <risa> ah, ya empieza con rugido, qué perro Me sirve Me saca no rugidos Vale Ah, no, me hago mucho daño con las rocas Poción máxima de hippodon Me hizo una oh. poción de loco <risa> Qué suerte, tío le estoy viendo la harina a full. O sea, tú vas a ir volando con, con esos dos, así que tú yo no voy a poner ni tu gameplay. voy a poner el negro. Ah, sí. Riperior. Tiene un Riperior. Eh. Sí, tiene un Riperior. Con filtro, que ¿no? Que no le quitas nada. De... No, me le he cargado la fil Con filtro y la harina. Ah, pero pero Jota le puso la lluvia. ¿Cómo? claro hombre. Tengo a mi Jota va, no, va demasiado tryhard, Va volando, va, vale. muy J. Volando, vale. va muy volando Jota, no, parece. <risa> no se vale que el, el tryhard, tío. Que el deo y lluvia. Perfecto. Vale, sable místico. ¡Cómeme Ripperio. este sable! Ah, me, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? Oh. ¿Me lo ¿Qué sable qué? Ah, <risa> que tiene un Gastrodon y no tengo nada planta. así ah, que tengo a ah. No le quito… Bueno, le quito bastante. ¿Y si adrenado Riperior? ¿Lo mato? No lo mato, ¿no? Sí, le pegas por cuatro. Sí, sí, sí. sí. Mira cómo lo mate. Gracias, Jotita. <risa> Hombre, oh, está la tormenta, ah, bro. ¿Tiene Winnie's Policy? ¿Seguro te... <risa> me, lo, me lo temía, no. por eso… Yo le iba a tirar Uy, desarme ya. No. Te, pega. ¡Te pega neutro, te pega neutro! Te pega. Sí, sí, sí, super neutro. Neut Super neutro, me peo. Ah, eh, bricio. Muchas gracias, Jodita. Esa tabla polimento. de m perfecto. <risa> Se sube la velocidad. Cuidado. No, polimento y. Y, y... y seguro no. de debilidad. Yo le quité el objeto, es que me lo lía. Le iba a hacer desarme ah, ya. Bien, de bien, todas bien. formas. Bueno, chavales, bien, me hago Nah, me sub, eres a Dios. Moto. Sub, sub, eres Dios, bro. No aguanta, no aguanta, está intimidado, no aguanta, está intimidado, no aguanta, está intimidado. Guapos, ¿cómo te pegas Crítico, Puta madre, no lo mato. Pa' tu casa, Excadril. Molaría ah, no. que me dejarais tirar una hiperpoción, ¿qué os parece? Eh, sí, pero no. Bastante vale. ilegal, la verdad. Mm. Excadrill, bajo, to bajo tormenta. Mm. <ríe> Empieza ah, uno, con, eh. con globo helio. <ríe> ¡Ay, no tío! estás, Terremoto, no. ¡Ah, rip, ah, cartana! Se pues te lo explica, <ríe> eh. No, no lo aguanta, no, no, no, mucha defensa. Ay, mucha por, la defensa física, por la defensa física, por la defensa física. arena, tío. Gastrodon. ¿Cómo? Creo que soy más Sub, rápido. Que te metió gastro, crítico, ¿verdad? ahora no te mata. Sub, te metió crítico, ahora no te mata. Perfecto. Sub. A ver. Crítico de nuevo. ¿Os lo vais a pasar Bien. volando todos Bien. también? ¿O qué? Como no, si no, yo no, no, eh, hermano, me acaban de matar a Virición. Vale. A mí me matan a. Nah, no, pero era no Virición, chiquito, nada. Sí, sí, Visión chiquito, fe. sí, sí. Se lo hacía solo, Virición. ¡Buen! No lo matas ni en cuatro ni en cuatro golpes, eh. A ver, <ríe> con Cartana más cuánto estás? Ah, más tres ahora. Dios, va, ah, va volando. volando. Hermano, qué, qué, qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Saco el equipo. Hay, hay, hay que banear a Carta. Nah, Carta no ha baneado, no pasa nada. Que conste y que lo saqué después de que se me haya muerto Billy Que conste. Me lo podía haber barrido todo ahora que lo veo. No sé cómo pegarme, tío, con, con el escadrille. Yo tampoco, no sé qué hacer. Es que me comente a todo el equipo. La va volando. El escadrille es muy duro. Yo porque tenía Moose No, nah, pero. En el pechito. Tormenta, Voy a rezar ¿verdad? para que me haga terremoto. Y le tiro onda ahí. ¿Se acabó la tormenta? Les informo no que sé. Gastrodon no tiene valla de planta. Cabeza de hierro… Nah, como pega, tío. ¡Bueno! Es que el, el, el tornado, ¿Qué este es una mierda, tío, de verdad. <risa> el es malísimo. Es malísimo, Garcho. tío. ¿Cómo? ¡Garcho! Me Pasé, me ¡La amiga, Garcho. amiga! ¡La amiga! ¡La amiga! Bueno, la amiga, amiga tiene no. men es menos, es menos rápida. Hermano… Un garchón. Un... Un... ¿El boost me quiere tirar tóxico? Porque solo tiene terremoto y tengo el globo helio. ¿Es posible? ¿En serio? Danza espada. ¿En serio? ¿Cuánto es, danza eso? espada? ¿Tiraste, Iko? ¿Eh? El primero perro que Pero te da tan ilegal. ¡Abalancha! <risa> pues, pues tiene avalancha, sí. A ver, bueno, no me ah, crítico. Ah, el problema me es que no bien. lo voy a matar de, de close combat. Allí. No tengo nada Ah, tengo algo de hielo. No lo sé. Mete la tormenta a hijo de pero tengo que pegarlo. <risa> la J tiene un equipo full counter, Nah, tío. es que no es se vale, tío. O sea, le quitas la volando. gracia, J, de verdad. Que sí, que se lo pasan bien con vuestros combates, chicos. ¿Sí? No Ripley ¿Sí? No os preocupéis. Sí, Ripley sí, por supuesto. O sea, esto es una explicada de Manuel. mira. <risa> Ripley sí, <can. risa> O sea, esta va a. Vamos. ¿Lo dicho, aguanta? Hecho. Ah, pues a tomar por culo. Avalanche y que te mata a pelita. Sí, me lo mata, me lo mata. Avalanche. Hombre, que si no lo falla porque es un suertudo, pero no lo falla. No, no lo mata, no lo mata, no lo mata. No lo mata, Ni pie. le retrocede, ¿no? ¿no? ¿no? Como ves, no, es súper no eficaz. Te pega neutro, te pega neutro. Podio máxima, puedo usar una poción máxima, chicos. No os preocupéis. Mm. Tranquilo, que te pega. Ah, neutro. Pues. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que va a hacer poción! Me sirve. Y me lo cago. Voy a tirar un. Bueno, no, no, yo es que no, no paro, te vas a dar agua. Vale, me pues, uso una poción, eh. Puedo usar otro. Todo el equipo de Eco Booster, todo. Ahí está poción máxima. Let's go. Let's motherfucking go. Eh, cuidado, pero está más uno de defensa ahora porque le he hecho un close combat, eh. Amigo. Ah, pero lo volás, lo volás. ¿Tú crees que lo vuelo de Hidroariete? y Hidro con la habilidad Shear Force. Veremos, veremos yeah, si no. Bueno. Mira. Vale. Buah, crítico. crítico. Cuidado, eh. Como dijo J le pega neutro. <risa> J perro. Me mete tóxico el Mudley, qué perro. Sí, sí. Riperior. ven aquí, crack, que te lo voy a explicar. <risa> eh, les soy sincero, estoy esperando a ver si es Mega Garchomp o no. <risa> ¡Claro que es Mega Garchomp! <risa> no, tío. no queda Por otro supuesto, Pokémon. Que es. No queda otro Pokémon. Trampa roca. El tema está que tiene piel tosca si no es Mega. Entonces. Ah, mm. cuerpo pesado. ¿Mm? Pero si estás a más 18, ¿qué dices? Pero le pego neutro, no sé si lo mató. Esto ya, más cuatro Lo matas seguro, tío Lo matas seguro Matas cuatro Garchoms No me la quiero jugar, la verdad Quiero, quiero que se la jueguen ustedes primero <risa> Vale, me la juego yo Puño y hielo ¿A, ver? <risa> a más uno Es mega Lo mata Claro que es mega bro. Claro que es mega, bro Claro que es mega Mega Garchom, ven aquí Que te voy a explicar con este puñito y hielo Cómo se gana un combate Ahora es más rápido <risa> No, está con la red viscosa ah. Y estoy con Danza de Dragón O sea, es ah, imposible mal por culo. Puño no, y hielo bien, Mega Garchom RIP buda, lo mato. Me garcho. <risa> lo matas, lo matas. <risa> vamos a ver o sea, si no le vamos pego una esa o sea. caída de cartana. No, saco colectivo hierro. Ojaguda, lo aguanta. Lo aguanta, lo Increíble! aguanta, loco. ¿Eh, cu ¿cuántos están caídos, Eddie? Uno. Uno, ah, el perro, va joder. Va volando. Jota, tiene ninguno, cállate. Pero me va a caer, sí. me va a caer uno seguro. Gash full try el... A ver, el... tío. A, ver a, a ver, a ver cómo se le cae en a Me Vas con un equipo counter, como seas capaz de perder un Pokémon, es ¿eh? para matarte. Voy a. A ver, que voy sin objetos, no me toques los cojones. Yo también, yo también. <risa> a ver, tengo ah, que. Ah, me ripea y, me... <risa> y yo veo un electivo no, ahí. <risa> no me la contéis. No, no, en Me treman, mató treman. de un. No, me mató de un terremoto a un a tío. One hit KO me. Joder. A intimidar se dice, ¿no? Ah, claro. Tío, lanzó Escúchame, te voy a meter terremoto. Metes al, al… Ah, sorpresa. Enfado. Bueno, me cae, me, cae, me cae uno, chicos. RIP que leo. Se murieron los legendarios, Jota. ¿Eh? Sí. Pero Primarina se lo va a contar. Ah, Primarina. Ah, pero tiene insonorizar, Garchomp. Me da igual, le voy a meter un rayo hielo por el culo que lo voy a dejar vamos tiritando. Pensé que tenía voz arrón o algo por este estilo. <risa> Hubiera molado eso. <risa> tal, <fue> increíble. <risa> Bueno, ahora tiene de repente super guarda. <risa> este es random. <risa> bueno, que Pachi te lo pasas o qué? No, me va a caer Dios también. Dios lo que pega tú. Dios. Que me agarcho, me es una locura. está eh, encerrado en enfado, José, José, está encerrado en No, está está confuso, ya ya se lo acabó. Sorry. Ah, no. Surprise. Fake out. Eh. Sorpresa y puño de drenaje. Un cura total. Oh, cura total. De perra. perra. Está intimidado dos Esa veces, bello. eh, pero aún así. Te matas, te te ¿no? Te aguantas lo que sea. Ah, uh, venga, qué, qué buena, qué buena, qué buena, te lo cargas. No. Sí, ya, ya aguantas lo que sea. Para potenciarse sí. el, los ataques. Terremoto. Uh, uy, lo... ¡Grande, Sub! ¡Qué grande! Bueno ¡Sub! Va volando, Pachi. Va volando la Pachi. Va volando, Pachi. Va volando. <risa> <risa> bueno, tres cuerpos. Perfecto. Perfecto. <risa> Dos por aquí. Uno. Uno por acá. Oeti, seguimos sí. empates. Ja. Eh, sí, chicos, le hablo al chico de Argentina y al chico de Madrid. Eh, ¿Qué os parece hacer Trilog a partir de ahora? Perfecto. Para mí, va full Tryhard. No entiendo que se pusiera tan Tryhard ahora. Es que no tiene sentido. Yo, si Oye, llevo Tryhard. Va ganando, eh. Llevo si llevo equipo. Estuvo ayer mirando Ips y Eps seguramente <risa> Pasando el equipo. Es que no entiendo. Si, si tuviese tiempo, ojalá. Pero escúchame, llevo Tryhard desde hace mucho, cabrones. Dios mío, tío. Sí, qué sí, aburrimiento, verdad. eh. Hay no hay show. Nah. Dice a Rodom que quiere el monte de Me lo dice sí, me negalo, el digo. que lleva el puto Porygon. ¿Qué más da? Pero si sí estoy repeando muchísimo. Por llevar a Polygon, por ser guarro. No, no, ¡Ojo! No, no. ¡Ojo! Esperar, esperar. ¡Perdón, que Jotita tiene que Espera. hacer cambios. Esperad, estudiando. Esperad, esperad, que tiene que hacer cambios. Voy a poder… Voy a poder guardar o cambiar algo antes no, de empezar. Ahora porque no. No, es que no yo sé soy. si he curado. Reinicia, estoy pues. Bien. Cara huevo. No me la No, yo voy y si no he curado, ya reinicio. Nosotros damos vale. show, Eco, eh, de ahí. Y... Yo doy show, tío. No me importa. <risa> <risa> Estupendo. <risa> Compañeros, nos toca contra Gladio. Ojito aquí que está preparado ya para darnos tras tras. Y J ha vuelto a preparar el equipo sí, full mirad 30, mi como equipo. Ya este Quiero mi los equipo. comentarios, todo el mundo metiéndose con J, por favor. Vale, Increíble, Por favor. ¿Lleváis, eh? Lleváis así toda la serie, ¿no? Por eso, perfecto. para que perfecto. no se pierda la Por, por uno, perfecto. Por uno perfecto. más. No pasa nada, perfecto. Combatido. Por favor, dime. Dime que he curado. Se viene en combatito bueno, fácil, bueno. ¿no? Sí, sí bastante me fácil. Dice. Ah, Lucario. Sí. Lucario. Es Toroark, es Toroark. Pero Arc. no es Toroark. Es muy Toroark, me parece, ¿eh? A ver, que lo compruebe. ¿quién lo comprueba? Para mí, joder, yo con sorpresa, porque va a tener <risa> Mega, Mega Lucario. <risa> ¿Yo por qué? <risa> a ver, Mega. ¿le has intimidado? Eh, sí, le pego. Bueno, no. A ver, sorpresa. A ver. Cuidado, lo tienes. Sí, esto. Esto lo sabíamos, chicos. Perfecto. No pasa nada. Eh, yo meto la red, y yo, cosa. Me no, ya me sacrifico yo por el equipo, chicos. ¿Mmm? ¡Bomba lodo, no, venga! ¡No, no certera! Ripsup. No, no, no. No, te lo no, me te lo matas, man, no. No, no, ¿Si Es que ese, ese Pokémon <anche> está loco, tío. He perdido el primero ya, eh, chicos. Poco se Perfecto. Me sirve. El Karma por ir, Tryhard. Y aún no lo he tocado, eh. Aún no lo he tocado. Pero esto Lanzallamas, no, bueno. ¿Tienes Ash? Tripeo. No falla la certera, descansa. Tienes ¿tiene, ¿tiene? ash <risa> solo, eh. ¡Ripex, cabrón! <risa> ¡Qué fácil, en ¡Qué imposible! Yo, yo, yo creo que va a Spex, ¿eh? No, no, no, no, no, no, ¿tienes, no? ¿tienes, no, a mí me ha cambiado ¿tienes, de ¿tienes? ataques. ¿Tienes ash? Sí. A mí mí… Ahí me máxima. viene Lucario, va a ser Mega Lucario, ¿eh? Hermano, Megalucario si es Mega Lucario, locura. yo ripeo, ¿eh? O sea, literalmente no tengo nada. Mega Lucario es una locura. Qué Podrías mierda. haber fallado esa mierda, asqueroso. ¿Y yo, ¿y yo cómo me cargo esto, tío? Origoncita, o sea, no. Metagross, no, bueno, no. O Mega no, Metagross, ¿quién va a ser la Mega, tío? Sí, si es Mega Metagross, no tengo absolutamente nada para hacerle, literal. A bocajarro, vale, no es Mega. Va, va físico, ¿eh? Lucario. Es raro. Es físico, revienta, tío. Especial también. Y va vida ¿tú? esfera, no me ¿El Lucario? Sí. Bueno, Se bajó, bajó la, que la defensa que que... Escucha, Vale, no, por no, fin, Tornadus, no, matas a un Pokémon, tío. Que <risa> de verdad, gracias. No es Mega Mitagross. Tampoco, ¿quién va a ser la merda? ¿Y tío? tiene valla de Fuego? No sé. ¿Tendrá no Globo sé, Helio, no? No tiene Globo Helio. No sé, pero vaya. O irá ir a vale. Vale. No sé, pero lo quemé, lo estoy full. ¿Cómo aguanta? Mega. Lo quemé, patada Lo Ah, lo quemé, un 10%, tío. Pero cabezazo C me mata, tío. Nah, no te mata. No, no, no te mata. Poli con Z, como bastante adaptable, Horrible Naruto! Sí. Sí, pues necesitaba a Blaziken, ¿eh? Porque este tiene el código cero ese asqueroso. ¿Me dejáis revivir? <risa> ¿Cómo? ¿Qué ¿Cómo? En medio del combate. Estupendo. <risa> <risa> Perfecto. Bastante ilegal. <risa> ilegalísimo. <risa> y no sé cómo frena a Porygon Z, la verdad. ¿no? Yo tampoco. Eh, yo tío, tampoco ¿qué, tío? Tiene? ¿Qué os hizo a vosotros? Vale, voy con mi Porygon. Perfecto. Porygon contra Porygon. A ver. Ah, que tiene puño de hielo, estupendo. Rayo hielo. Veréis que me congela en primer turno. ¡No, me congelo! ¡Pero cállate! Ah, vale, a mí no. <risa> Increíble. A mí no, perfecto. Lo voy a tener que subir. Me, me va a acabar congelando, vale. eh. mira. Mire. Tío, ¿a es que por mí por qué me, me congelan siempre, tío? Que he hecho mal en esta serie. <risa> <risa> <risa> Iba a meter me unas no trampas rocas fresquísimas, Poción máxima, tío. vale. Puedo usar una, eh. ¿Sí? Joder. Me, me acabo de usar poción máxima. ¿Y por qué no usa el mío, tío? Oh, Ah, que me he Ah, perfecto. No, ni me he enterado. Perfecto. Va volando. Lo aguanta, okay. ché, cabrón, tío. Eh, ripeo, ripeo. Me... Perfecto. ¡Por bueno, no esperamos menos. Jota, no De... te vamos a decir que nos encanta oír eso. Perfecto. Seré más rápido, Porion. O Eddy, ruleta para la liga. Perfecto. Como me congela otra vez, sería increíble. <risa> <risa> Uf. Casi, casi, casi ya me caliento, eh. Ya está. Rip, chicos. Vale, para eso bien, ha servido. Confirmado. Confirmado. Sí, igual, Confirmado, venga. Confirmado. No me la tú no, Se quedó literalmente a un PS. Cómo a, si a ver si remonto un punto o algo. <risa> <risa> Lucario. Pero nah, no tiene pero a Mega, es que entonces. Lucario va físico, ¿no? No sé, igual es Mega oh. silvali Sí, claro. ¿Cómo? silvali Gigamax. silvali y Gigamax, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Silval y Gigamax tipo siniestro. Porygon Z, tío. Está, está rotísimo este Pokémon. Porygon 2 se lo hace fácil, eh. Silvali. Sí, si lo tuviera. ¡Oh! Silvali, no sé qué tipo es. No sé qué tipo es. Plan. Ah, ¡Hostia! Es de tipo no sé hielo, de tipo hielo, hielo de tipo hielo. Hielo volador, sí. René. Bueno, nah, René es Dios. La verdad que es literalmente Dios. Si es volador, la liaste. Y de igualdad. No lo vas a saber. Perfecto. Perfecto. Bueno, lo que me, me acaba de pegar. No falla, perro. ¡Galei! ¡No! ¡Mega Galei! Crítico. Mega Galaide, buah, me ripea. Mega nah, lo no, lo que va a pegar este bicho no tiene sentido. Me ripea, perfecto. Mega Galeade no. Ah, movimiento Z, estupendo. <risa> tipo normal, ¿a quién? No, como sea el de subirse, el de nada. todo, buah. Nah. Conversión Z. ¿Se cambia de tipo? No, se bustea todo, tío. ¿En serio? Sí, es tipo ¿No? fantasma ahora. Reversion, otra vez. <risa> no he entendido absolutamente nada de lo que acaba de pasar. Stupid. Solo se cambió eh... tipo fantasma. Eso parece. Nah, la suerte de eco no tiene sentido. ¿Cómo? ¿Y para qué lleva eso, tío? No tengo ni idea. Para qué Eco gane fácil, porque... ¡Bola sombra! No, claro, <ríe> ah, sí, pues mira. <ríe> ah, <ríe> toma. Oh, Ridmio. No, no lo aguanta. ¿Silvali qué es? Tipo fuego? Sí, sí lo aguanta, sí. Eh, RIPIRISION Shiny. El tuyo sí, el tuyo sí. Grande virisión. Eh, Última palabra, voy a, ¿cómo? Voy a perder, yo creo. Se muere. Por si ah, había dudas. Silvali, ¿por qué, ¿por qué el tuyo es de fuego? No sé. Según el última inicial, me imagino. Ah, sí, según el inicial. Última palabra. Nada, te baja vuelta? el ataque. Y... Gale y… danza espada. Es boludo, vale. tengo ignorante. Sub. <risa> Mátalo. Sub, vas a morir, pero tienes que intimidarlo, bro. De verdad, tío. No puedes ser más rápido Polito que ningún Pokémon, tío. O sea, eres boludo. Mm. ¡Ay, no lo mato! Ah, esto Ah, es más boludo todavía. Perfecto. Bastante, bastante bro, boludo, bastante la verdad. Politoud. Vale, sub. Te vas a sacrificar por el equipo para intimidar a Galid. Eh, no pasa nada. Galid es una locura, una ya. locura. Y es rapidísimo, no es lo malo. Sí. Besarme. Y tiene vale. prioridad, tiene todo. A ver. Sorpresa. Bueno, yo repeo chicos. Vale, última palabra. Perfecto. Eh, no retrocede. Ah, por el foco interno. Oh, Bastante ilegal. Cago, Bastante <risa> ilegal. <risa> <risa> bueno, no pasa nada. Pachi, le metes un tajo aéreo y lo matas. Grande Pachi. Venga, Pachi, haz, haz algo, haz algo, por favor. Tío. Es, ¿Es sí? buenísimo, Pachi. Es buenísimo, la verdad, ¿eh? el mejor Pokémon que he nunca. Venga, está aéreo. Lo, lo matas, no me jodas, se bajó, la, se bajó las defensas. Me Pate, acabo de pasar grande, el Pachi. Con una baja. Yo no por ahora una, creer, también. Tío. Es, imp es imposible, no puedo ganar esto. Ah, me queda Silvali tipo bueno, fuera. ¿qué ¿eh? le queda? Galeid. Mm. Yo creo que puedo tirar un Danza dragón aquí, pero no estoy seguro. ¿Cuánto pegas? este cariño es la ¿no? Sí. Eh, puedo tener no. un trueno fácil. Pega bastante. ¿Eh? Voy a pegar directamente. Pega bastante, la verdad. No lo matas nunca. Sí, sí. ¿Lo, lo matas. Toma. Con ¡Toma! Lluvia con el crítico. Crítico. hombre. Hermano, ¡Ole! la cantidad de críticos que metes en Feraligar. ¡Ole! Es muy El Crítico eso. en lluvia, pues explicado, ¿sabes? Nah, este sí que, este sí que es un problema. Planta, no jodas, tío, Planto, de verdad. De verdad. Que me queda un agua y un tierra, tío. O sea, me estás vacilando, ah, ¿no? Es, es lamentable, tío. Pues no sé qué ah, le pega puño, más. ¿Puño, puño y hielo. hielo? Sí, puño y hielo por dos. Esto es ciento... cuaren... 150 Y esto es 85 más stab, que es. Pero menos es menos. No, pues es, está la lluvia. Es, es puño ver, y hielo. Qué, puño hielo. hielo. qué pesado claro. el Silvali con el último. Y además ¿no? con Shearforce Force lo explota. Vale, me lo no, paso una vez. No me lo puedo creer, no me lo puedo no creer que pate. vaya a perder por esto. ¡Perfecto! Eddie, qué fácil este combate. Uh, aguanta, si lo aguanta, lo aguanta. ¿Pero quién Ahora te que... queda? ¿Me haga lade todavía? Velocidad sí. extrema. No, no me no, la No, no tiene, no tiene. No, nada, no, nada. No. O sí. Vale. Bien, ah. bien, bien, bien, bien, bien, no. bien, bien, bien. Me queda Galeid. <ríe> o, o sea, no. por lo menos que no me muera o todo sí. el equipo, solo pido eso. Por lo menos eso. Nada, te destroza. No tiene ya. Ya, eso es cierto. Pero hacer, tiene fuerte. el ataque de prioridad, ¿no? El de... Nah, pero tiene a sticky, tiene. está más uno, va volando. Nah, va volando. No, no, no estoy a más uno, no estoy a más uno. Es Hidroariete. Ah, como te metes a sombra ¿Y sombravil? Es que tiene prioridad, ¿no? ¿No tiene prioridad? Sí. Si tiene prioridad. No tiene mato, onda creo. onda nómala, no, ¿no? no se llama el ataque. Oh. Onda nómala, no, hombre. Sombra vil. Hidro Hidroariete. Nah, lo destroza. Va a mátalo. mátalo. Sí, sí, sí, es de papel. ¡Ojo! ¡Aguanta! Ah. un cajar rip! Mm, bastante rip. RIP, Ansel. <risas> <risa> La parte mala… Chicos, tranquilos. Es que nos da PP Máximos, ¿vale? Me queda Ah, perfecto. O sea, no no sé. pasa nada, bro. Ah, Mosel. ¿Aguanta vida, Mr. Nau? Eh, aguanta. Yo aguanta. creo que aguanta. Uf, Quiero uño creer. Puño hielo. Puño y hielo. Uf. ¿A, bocajarro, a bocajarro. Una, Sí, sí God, que lo aguantas, sí que lo aguantas, lo aguantas. <risa> <risa> <risa> Casi lo aguantas, bro. Échame. No te queda… Me encanta esa frase. ¿eh? No te queda un Pokémon. Eh, Pachi, la verdad es que podemos afirmar que es un combate muy fácil Bastante eso, ¿no? Bastante fácil, la verdad. Si sí, me hubiera tirado Dragón con eh, el. Eco, con lo, el vas a, lo vas a ver, era. lo vas a ver en edición. Eh, Polygon 2, literalmente se sacó la chorra en este combate. Qué asco. Me <risa> claro. hizo todo. Claro, ¿qué quieres? Todo. No, no puedo remontar y voy perfecto. con el mío este que no quería ni, ni llevar al <risa> mío. Bueno, si, ocho <risa> cuerpos. No, nueve cuerpos en este. <risa> no, ¿qué digo? Cuatro. Cuatro cuerpos, perfecto. Ocho yo, perfecto. ¿Y Oedi cuántos? Dos. Dos. En todo el episodio. Canceladísimo 147. el cartana, vamos. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cartana este combate ni lo saqué? Pues te vas claro. a llevar bastante ruleta para la liga. Perfecto. El tema está en que la liga nos la llevamos todos. Perfecto. Mm. No. El, el tema está en que tú te llevas doble. Vamos, hay un concepto. Es verdad, tú te llevas dos ruletas, nosotros una. Perfecto. ¿Cómo? Ah. Estupendo. Y la tuya va a poner muertes dobles tres veces. Mm. Mm. Con Pitrenos, eh, la cosa queda bastante desigualada al final, sorprendentemente, porque Oedi va volando, o sea, da un asco volando. terrible. Es que el Cartana lleva. no tiene sentido, tío, qué asco. Bueno, os habría actualizado la yoga, así que estáis viendo las muertes. Oedi va con 147, que es eh, espectacular. Así que la misión es para la Liga Pokémon: ponerle algo para que no se echete tanto. Ni <risa> cartana ni nada. O sea, baneamos. Perfecto. <risa> baneamos Ultraimpulso. <un> <risa> Estupendo, compañeros. Dejamos el episodio por aquí. La verdad que ha sido brutal. Espero que os haya molado. Reventad el botón de like si es así y nos vemos en el próximo episodio y ya está chao chao chao chao